Bienvenidos al MOOC, Recursos Educativos Abiertos, Artículos de Investigación y Elaboración de Comunicaciones Académicas. Mi nombre es Ingrid García y formo parte del grupo de eTeachers. En este módulo cero o introductorio, te invitamos a familiarizarte con las herramientas de esta aula virtual. Eso se logra a través de conocer la plataforma, visualizar sus contenidos y aproximarte a sus actividades. También es importante que repases los vídeos, tanto el de bienvenida, de difusión del curso, como los de cada módulo. Y que revises la guía general del curso y guía de evaluación por rúbricas que encontrarás adjuntas en este módulo. En el módulo cero o módulo introductorio, se estudiarán tres temas fundamentales. El I-portafolio y, y el portafolio diagnóstico, revisión por pares y las I-rúbricas. La importancia del portafolio diagnóstico y las actividades de dicho portafolio tienen por finalidad el participante analice los contenidos del curso y los vincule con sus conocimientos previos para hacer un autodiagnóstico inicial donde visualice una innovación educativa que pueda llevar a cabo con recursos educativos abiertos y lo presente a través de una evidencia digital en un portafolio diagnóstico. En relación a los e-portafolios, la lectura de la teoría es importante. Su importancia nace al ser la manera que nos vamos a comunicar. Responda en el foro lo siguiente, una vez leída la lectura obligatoria. ¿Por qué creen ustedes que es importante organizarnos a través de los e-portafolios? Como segundo objetivo de este módulo, es importante que realicen también la lectura de la evaluación de pares. Del mismo modo, conceptualicen lo siguiente en el foro. ¿Qué es la evaluación de pares? ¿Por qué su importancia a nivel de publicación de artículos científicos? Las lecturas obligatorias en este módulo son... García y 2011 y portafolio, rúbricas y blogforio para una evaluación. Y Cuevas R y Mestesa 2002, la evaluación científica y el sistema de revisión de pares. Recomiendo que en caso de que no abra el link, lo copien en el navegador para buscar la publicación. Otros tips importantes son que al inicio de cada módulo deben explorar el curso y tener presentes las actividades. Publicar evidencia en red social. Para esto se sugiere la creación de un producto en forma documento, PowerPoint o Prezi. Realizar presentación en el foro de la semana cero. La presentación personal debe tener tu información, formación previa, cuál es tu experiencia profesional, laboral, académica, a qué te dedicas actualmente y cuál es tu conocimiento previo para este curso en particular. Es importante socializar el conocimiento. Para ello, Debemos leer dos presentaciones de participantes del curso que no hayan sido aún retroalimentadas por tus compañeros. Consulta el foro del tema CERO y hacerle comentarios sobre su evidencia digital de portafolio diagnóstico. Es importante realices la lectura de la evaluación de pares. Por último, en nombre del equipo de e-teachers, muchas gracias. Esperamos que el MUCREA Artículos de Investigación y Elaboración de Comunicaciones Académicas sea de total utilidad en su carrera. Con esta información finalizamos el módulo cero y les regalo esta cita. Muchas gracias.